¡Me no amaneció! Buenos días. ¿De para brillar este carro? ¿Qué? Para brillar. Pero este es el maldito, ¿Sí? ¿cierto? Carlos. Es un patrón mío que hace muchos años. Yo trabajo acá. ¿Cuál es tu oficio? Mi oficio es pintor. Es pintor. Pero como el trabajo aquí ha estado tan duro, me toca por pues, los laditos ya. Yo tengo mucho, ¿por qué razón? Porque yo él lo conozco muchos años. Él fue el que me dio la mano. ¿sí? Y el taller Lucho también me dio la mano a mí. Así que ahora vamos para allá. Y entonces resulta de que aquí, gracias a Dios, aquí no me ha faltado nada. Yo aquí, mejor dicho, nada, nada, nada me ha faltado acá. He tenido muy buen patrón. Patrón, sí lo he tenido, porque es él. ¿Y hace, hace cuánto conoces el Naranjal? O sea, ¿tenés 46 años? ¿Hace no, a ver, María, Naranjal lo conozco hace por ahí 36 años. 10 años? 36 años, Naranjal. Porque yo trabajaba con el zurdo donde el Eladio. Allá yo trabajé con él casi 15 años. Después volví, 5 años, 20. Y aquí ya llevo 6 meses. Para el taller aquí sería. ¿Enemigos? Amigos. ¿Amigos? Todos. Gracias a Dios. Hermano, lo más bueno por qué es que yo lo digo sinceramente. Yo cuido estos carros acá, vea. Cuido este, este, este. Cuido este carro. Aquí todo lo que... Cuido lo que resulte acá eh, en la noche. Yo armo acá, vea. Yo les muestro. ¡Lucho! Porque es que no he tenido dormir, no he tenido lugar de plata ni... ¿Cómo le dijera yo a usted? Pues... Eh, forma de pagar seis mil pesos diarios queda muy duro. Eso queda muy duro, pagar seis mil pesos diarios. Escasamente me consigo la comida. Sea poquito o bastante, pero algo se consigue. Toda esta gente acá me distingue a mí, todos. Aquí todo el mundo me conoce y me respeta, y yo respeto a todos.